Saludos, estamos aquí otra vez en Peterson Games, en este juegazo de GTA 5 Online y pues simplemente aquí estoy demostrando que sí es muy factible, muy posible y muy sencillo el transporte de un carro mediante el helicóptero Carbo, Cargo Bob, en este caso es la edición de Jetsam si no me equivoco de nombre y ahí vemos cómo lo estoy transportando de un lugar a otro ya estoy prácticamente sobre el lugar de donde hay que dejar el, el carro este es muy recomendable que cuando ustedes jueguen eh, en solo utilicen el cargo Bob si no pueden este, comprar si no tienen su propio cargo Bob sencillamente pueden buscar en en los lugares donde Precisamente se encuentran eh, Pueden llamar, llamar una, Hacer una llamada a Lester Y localizar un helicóptero eh, Posiblemente donde esté Un cargo Bob Existen eh, diversas zonas Donde está el cargo Bob militar Porque el Jeb, Jeb Chan Es simplemente una edición Para eh, colectores Vamos a llamarla así Y pues Aquí está ya el carrazo que voy a entregar. Imagínense tener un carro así, increíble, solamente en sueños. O para gente de dudosa eh, fiabilidad eh, empresarial, por no decir otras cosas, prácticamente tendrías que ser un, un, un Grand Theft Auto. <risa> Theft Auto. Eh, en fin, y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Y suscríbanse.